Iniciamos la conferencia de prensa, cifras de la economía boliviana. Damos paso a las declaraciones del ministro. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, queridos compañeros de la prensa, pueblo de Bolivia. La presente conferencia de prensa es para anunciar al pueblo boliviano eh, datos económicos de interés. Uno importante es el déficit fiscal con el que ha terminado eh, el sector público no financiero en la gestión 2022. Hemos alcanzado un déficit fiscal de 7,2%, muy por debajo de la meta o de la proyección que se tenía de 8,5% de déficit. Es un buen indicador, es algo muy importante porque marca el compromiso que tiene el gobierno del presidente Luis Arce de ir reduciendo paulatinamente el déficit fiscal. Recuerden que en el gobierno de facto este número este déficit fiscal alcanzaba 12,6% de, de dato cerrado al 2020, ¿no? y que el 2021 terminamos con 9,3%, una reducción importante, y otra reducción más importante todavía en la gestión 2022, llegando a 7,2%. Vamos a seguir obviamente con el esfuerzo de ir reduciendo el déficit, y de ir aumentando la eficiencia en el trabajo del sector público en distintos campos, distintas dinámicas del quehacer del sector público. Dado esto, quisiera hacer una evaluación de la economía con ustedes en relación a la gestión 2022 y el contenido es el contexto externo. Mostramos en esta lámina como las economías avanzadas y emergentes siguen en una fuerte escalada de inflación, aunque las previsiones en la presente gestión es a reducir estos niveles de inflación, pero que no van a bajar de manera inmediata. Estos números van a estar en muchos casos con inflación cercanas al 8, 7% en la presente gestión, algunos van a llegar al 5%, y el 2024 recién se vislumbra que muchas de las economías avanzadas estén en el orden cercano al 3%, 2,5%, ya en lo que se considera una, unas tasas de inflación relativamente normales. También la inflación eh, en América del Sur sigue marcando esa misma tendencia en la gestión 2022 con unas tasas de inflación en muchos casos mayores al 5%. Las respuestas de la mayoría de los bancos centrales del mundo, tanto en América del Sur como en otras regiones, han sido aumentar las tasas de interés. Ahí vemos que, por ejemplo, eh, la tasa de interés, la tasa de interés, en, la tasa de interés en América del Sur ha estado por el orden del 12,6 es una tasa ponderada de las principales economías de América del Sur ahí está también la tasa de interés de México, cercana al 10,5, está la tasa de la India 6,25, la de Estados Unidos 4,75 que se elevó la última semana y otras tasas de la zona del euro e Inglaterra cercanas al 4% igual se ve en el balance que la actividad económica, el crecimiento, ha tenido en muchos casos una ralentización y en otras un descenso en términos de lo que es aumento de la actividad económica en economías avanzadas emergentes y también en América del Sur. Bolivia es una de las economías que destaca con el crecimiento que la semana pasada señaló nuestro ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicangui. Aquí se ve un cuadro relativamente interesante que compara dos ejes. El crecimiento del PIB con la tasa de inflación. Y obviamente hay cuatro, hay cuatro cuadrantes que se ven, que están separados por el promedio de crecimiento mundial y el promedio de metas de inflación de muchos países. Bolivia se sitúa en este cuadrante. Este debería ser el cuadrante digamos, privilegiado en términos de... que Da una importancia o privilegia al crecimiento con una baja inflación. Bolivia está entre esas economías. De seguro los que están por aquí, en este cuadrante, son los que están más preocupados porque tienen tasas por debajo del de crecimiento, por debajo del promedio y una alta o elevada tasa de inflación. Entonces Bolivia se sitúa en estos momentos en una tasa de crecimiento cercana al 4% del PIB y una tasa de inflación cercana al 3,1%. La situación económica nacional. La tasa de crecimiento al tercer trimestre de la gestión 2022 ha sido del 4,3%, donde se han destacado los sectores de transporte, electricidad, sector agropecuario, construcción, establecimientos financieros como los más de mayor variación. Y obviamente también está ahí la industria manufacturera, los servicios de la administración pública también que han tenido variaciones positivas, lo que ha generado un crecimiento al tercer trimestre de 4,3%. Es muy importante señalar que la economía boliviana crece con estabilidad de precios, reducción del déficit fiscal, reducción de la pobreza y la desigualdad. Son elementos importantes. Una comparación de La tasa de crecimiento de la economía boliviana con otras economías a similar periodo para el tercer trimestre de 2022 es que se encuentra en el cuarto lugar de las economías de América del Sur con una tasa de 4,3% y eso es un indicador también destacable que coincide con ciertas previsiones que han hecho algunas otras entidades multilaterales, organismos de investigación internacionales. Hemos terminado con una inflación cercana al eh, 3%, 3,12% para ser precisos, y para enero 2023 tenemos una inflación acumulada de 0,3% al mes de enero. Sigue siendo la economía boliviana una de las economías con la tasa de inflación más baja de la región. Eso también es algo importante a destacar. En el sector externo... Eh, Relevamos al mes de noviembre los 12.500 millones de dólares de exportaciones. Y lo más fuerte está en el, la industria manufacturera, ¿no? donde 6.300 millones destacan respecto a lo que alguien podría pensar que es la minería o es los propios hidrocarburos, es la área manufacturera la que impulsa este valor de las exportaciones. De la misma manera, mostramos que también las importaciones han aumentado a un valor de 11.855 al mes de noviembre y lo fuerte son estas materias primas y productos intermedios. Seguramente aquí está el diésel, la gasolina, pero también están los bienes de capital y no tanto así, digamos, como el elemento central, es los bienes de consumo. Tres cuartas partes, y aquí yo diría un poco más, casi un eh, un 85% son bienes de capital y materias primas, lo que eh, establece la importancia de las importaciones y que son los insumos para seguir produciendo. ¿no? Eso es algo muy importante a tomar en cuenta. Algo que también debemos señalar es el saldo comercial, que ha terminado en número positivo o cercano a un número positivo a, a noviembre de 2022 de 761 millones. Todavía falta el mes de diciembre, seguramente el INE eh, ya mañana o estos días va a anunciar ya el saldo comercial cerrado, pero es un indicador, un número muy importante ya tener dos años consecutivos de saldo comercial en nuestra balanza que hace el contraste entre exportaciones e importaciones. Recaudaciones tributarias también han mostrado un incremento importante del 20%, pasado de 49.018 millones de bolivianos a 58.668 millones de bolivianos, un incremento importante. Recuerdan que muchos analistas decían que el paso de 42.600 a 49.018 millones de bolivianos en las recaudaciones era un efecto rebote. Ahora aquí, ¿dónde están esos analistas que dicen que había efectos rebote? De la misma manera, en el 2022, muchas de las, eh, muchos de los tributos efectuados han tenido incrementos importantes, 15% en el IVA, 38% en el IUE, 17% en el IT, 32% en el IDH, 31% en el gravamen en arancelario, 9% en el ICE y 6% en el resto de impuestos. Esto es algo muy importante porque... ¿Con qué, ¿Cuál es la base para poder generar mayor recaudación tributaria en una economía? Es la actividad económica, en sus distintos rubros. Si no hubiese habido una reconstrucción, un efecto de reconstrucción en la economía, de recuperación de las actividades económicas, de seguro estos números no serían efectivos. Lo importante aquí es que se ha logrado... Mejorar la recaudación y ya no por el famoso efecto rebote que nos querían aducir entre, cuando mostramos los datos 2021 contra el 2020. Aquí es 2022 contra 2021 y en todos los impuestos hemos mo mostrado mejoras de recaudación sustanciales. Aquí mostramos también la inversión pública. Bolivia sigue situándose como una de las economías de la región, más que tiene un importante peso respecto al tamaño de su economía al componente de la inversión pública con datos de la CEPAL se dice que Bolivia tiene una tasa de inversión respecto al PIB, la inversión pública de 5,1 pero con los datos que ahí estamos evaluando tendríamos un 6% y aquí también el gráfico se nota los esfuerzos importantes que se han hecho para ir aumentando la inversión pública en la gestión 2022. Aquí mostramos la gráfica del déficit fiscal, tanto corriente como global. Bolivia se caracterizó en nuestra primera etapa de gobierno por tener un superávit corriente. ¿Qué es el superávit corriente? Es la diferencia entre ingresos, y gastos rutinarios para el funcionamiento del estado sin la inversión pública siempre esos números han sido positivos cae el 2020 a 6,1 este gasto este balance fiscal corriente con un déficit de 6,1 y el 2021 hemos mejorado en tendencia y se ha obtenido un déficit corriente de menos 1.8 y el 2022 ya es un déficit corriente de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 Y eso también es una, un indicador importante de la recuperación y reconstrucción de nuestra economía. Aquí vemos los indicadores de deuda pública externa. Siempre se señala que Bolivia está, es el endeudamiento más alto de su historia. Pero también, también tenemos la población más alta de nuestra historia. Tenemos la emisión de de dinero más alta de nuestra historia, el PIB per cápita más alto de nuestra historia, lo que tenemos que hacer es comparar esto con el tamaño de la economía. Y con el tamaño de la economía, por ejemplo, el año 87, el 99.1% de, del endeudamiento estaba totalmente confiscado en términos del tamaño de la economía. ¿Eso qué significa? Que, el, que todo, todo lo que se producía... Para, en la gestión 1987, hubiera tenido que ser destinado, si tuviéramos que hacer un, un solo pago, a establecer el concepto de endeudamiento externo. 99.1 respecto al tamaño de la economía. Hoy tenemos un endeudamiento respecto al tamaño de la economía de 29,9%. Eso que significa que estamos en un indicador que es sostenible, aunque ya los mismos organismos internacionales ya no toman umbrales, ya no hay esos umbrales, pero si nosotros nos colocamos con el umbral que exige la comunidad andina, que es 50%, Bolivia está muy por debajo de ese umbral, donde tal vez podríamos empezar a preocuparnos. En términos de deuda pública total, Bolivia está en los niveles más bajos de endeudamiento respecto al tamaño de su economía, 46% del PIB, siendo que muchas de las economías a nivel mundial ya superan el 70%. Entonces, aquí también se refleja que el manejo de la economía en términos de endeudamiento es responsable. Algo muy importante que hay que citar aquí. El nivel de las reservas, como es un dato público que ustedes lo han, pueden obtener en la pagina, las páginas del Banco Central de Bolivia, ha ido reduciéndose. Yo quiero relevar lo siguiente. Entre octubre de 2019 y octubre de 2020, las reservas cayeron de 6.830 a 5.221 millones de dólares. Es una pérdida de 1.579 millones de dólares en un año solo en un año, en el gobierno de facto. La pregunta es, cuando pasamos de 5.251 a 3.872, es una reducción de 1.379 millones, pero en 28 meses. Es decir, que en un año se perdió más que en 28 meses. Y alguien podría decir, bueno, pero en este periodo, esta pérdida ha sido, digamos, eh, enfocada a comprar respiradores, a comprar eh, pruebas rápidas, ¿no? Y además no se puede decir que sea destinado a la subvención, porque noten que justamente en este año el precio del petróleo fue cayendo, también el precio del diésel, de la gasolina. ¿Dónde se fue toda esta cantidad de recursos en un solo año? Nosotros hemos destinado el uso de las reservas internacionales a comprar vacunas, a comprar pruebas rápidas, a dotarle al pueblo de los medios para que la subvención se siga manteniendo, comprando gasolina y diésel. Y nuestra pérdida en términos de gestión es mucho menor en términos de lo que se perdió en el gobierno de facto. Y en, este, en esta gestión muchos de los ahora analistas que nos critican, eran directores del Banco Central, que salgan a explicar por qué perdieron tantos recursos en esa gestión. Y también, los, los medios de comunicación, ¿acaso reflejaban y se rasgaban las vestiduras cuando había esta pérdida? De ninguna manera. Entonces, nosotros sí podemos explicar cuáles son las razones por las que esta disminución se ha ido dando y lo hacemos en la gestión donde el precio del petróleo pasa de 83 dólares a 114, casi duplicándose. Entonces los esfuerzos por generar estabilidad y también dotarle a la economía de un manejo fiscal que nos ha permitido reducir el déficit fiscal, reflejan que en un ambiente adverso Turbulento, de incertidumbre y alta volatilidad, la economía boliviana responde con estabilidad, reducción del déficit fiscal. En cambio, en esta gestión, caída de reservas, aumento del déficit, ¿dónde se fueron todos esos recursos? Deben responder, debe haber una investigación. Aquí los recursos han desaparecido, aquí se han asignado. Entonces, es importante que el pueblo boliviano lo sepa y también estas personas puedan dar una explicación cuando han estado de autoridades y ahora son analistas, de qué hicieron con esos recursos. En términos también de la importancia que tienen las reservas internacionales y su gestión, es importante señalar que, en legislación comparada, varios bancos centrales tienen la oportunidad de hacer una gestión adecuada de sus reservas tanto si estas son en divisas como si son en DEX o son en oro, oro monetario. Ahí mostramos toda la legislación que hay en Perú, Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina. Y no es cierto lo que dice un diputado de Comunidad Ciudadana, el diputado Alarcón, que el tratamiento de la ley de, las de la gestión de reservas internacionales es para dilapidar estos recursos, de ninguna manera, es para hacer una gestión adecuada de los mismos que tienen ahí otros bancos centrales, tanto Ecuador, Colombia, Venezuela, El Salvador, todos tienen las facultades para gestionar en compra y venta de oro monetario, Bolivia es el único que en este caso no tiene esa posibilidad, y quiero mostrar aquí, también el año 2021, cuántos bancos centrales compraron y vendieron oro, y en el 2022 también cuántos compraron y vendieron oro. Es decir, que estas operaciones de compra y venta y oro de los bancos centrales es una actividad normal y rutinaria de los bancos centrales. Señalar que el Banco Central, que el Gobierno Nacional está haciendo una ley concreta para dilapidar los recursos en la gestión del oro, es un despropósito, es un desconocimiento y una aberración en términos de lo que significa la modernidad de los bancos centrales cuando trabajan y gestionan sus reservas internacionales. En términos del mercado laboral, seguimos mostrando que tenemos una de las tasas más bajas de la región en términos de desempleo, 4,1, una reducción importante que va aparejada con el aumento de la actividad económica en estos dos años. Tenemos un nivel de 4.299.000 personas que están ocupadas y en muchos sectores se han recuperado este nivel de ocupación: 12% en transporte y almacenamiento, de 405.000 personas a 455.000, 37% en salud y asistencia social, 20% en servicios de educación y 58% en actividades artísticas, de entretenimiento, recreativas y un aumento de un 3% en alojamiento, servicio y comidas la pobreza también ha sido un elemento que ya lo había señalado la CEPAL en la para la presente gestión vamos a eh, esperar los datos que nos dé al respecto la entidad encargada de hacer estos cálculos y ahí lo que mostramos es de que después de que Bolivia hizo grandes esfuerzos por reducir la pobreza moderada y extrema. Obviamente en la pandemia volvió a aumentar la pobreza moderada y extrema y nuevamente hemos hecho el esfuerzo de reducir la pobreza moderada y extrema en la gestión del presidente Luis Arce y se ha ido logrando. Y de seguro que con los nuevos datos de la gestión 2022, eh, estos datos van a corroborar esa misma tendencia. Y también el índice de de Gini, que nos está mostrando un descenso en, la, en el nivel de desigualdad, que va en nuestra primera gestión de gobierno se hizo los esfuerzos para ir reduciendo, en la pandemia volvió a aumentar y en la gestión 2021 en el gobierno del presidente Luis Arce se reduce nuevamente este índice de desigualdad. Con esto yo quiero establecer que los indicadores de la economía boliviana, inflación, reducción del déficit fiscal crecimiento económico, mejora en las recaudaciones tributarias, reducción del desempleo, reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad, están mostrando que la economía boliviana está en un proceso adecuado de reconstrucción, de reconducción de la economía después de tres golpes duros. El gobierno de facto con su mal manejo económico, la pandemia y los efectos negativos de la guerra Rusia y Ucrania. Entonces queda claro que haber logrado una reducción del déficit fiscal es un indicador también muy importante en términos de la gestión económica del gobierno del presidente Luis Arce, en términos de los compromisos que se ha puesto en términos del programa fiscal financiado 2022 de aumentar el ingreso, la actividad económica, tener un ambiente de estabilidad económica en términos de precios e ir reduciendo el déficit fiscal. Muchas gracias. A continuación daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación. Iniciamos con la periodista Vilma Catari de RTP. Buenas tardes, ministro. Eh, por favor, un tema que estos días ha sido muy sonado y sin duda la mayoría de los colegas quieren saber es el tema de las reservas internacionales. Hay analistas económicos que han manifestado... Eh, que solamente queda para medio mes los 600 millones de dólares en divisas, lo demás está en DEC y más de 1.300 y algo está en oro. ¿Cuál es la situación? ¿Cuánto tenemos en oro? Y si esto en realidad alcanza solamente para medio mes o para cuántos meses y si deberíamos preocuparnos por esta situación. Una pregunta más, por favor, eh, en el tema de la inflación tenemos la más baja de la región y en enero también ocurre lo mismo, a las amas de casa y a la ciudadanía preguntan si les debe preocupar el incremento del precio de la papa, que es el, un, el tubérculo que ha subido más, ¿no? está en 100 bolivianos. Muchas gracias. Seguimos con la consulta de Hans Peñalosa de Gigavisión. Bien, eh, gracias, buenas tardes, eh, ministro. Eh, por favor, ¿podría informar cuáles son los alcances eh, que tiene el proyecto de la compra directa de oro por parte del Banco Central de Bolivia? ¿Y cuánto se pretende en este caso alcanzar en, eh, por el tema de que se van a incrementar las reservas en oro? Los empresarios privados señalan de que es una medida temporal y que están pretendiendo generar más, eh, en este caso, eh, reservas internacionales para generar liquidez en las eh, divisas. Seguimos con la consulta de Carlos Villena de Unitel. Ministro, buenas tardes. ¿Es eh, cierto estos rumores que el gobierno estaría vendiendo eh, las reservas en oro, Ministro? ¿Cuál es el objetivo y qué tiene que ver esto con el proyecto de ley del oro, Ministro? Gracias. En relación a la primera pregunta, ¿no? Si el, el nivel de reservas internacionales que tenemos en estos momentos son los adecuados. Las métricas dicen que las reservas internacionales tienen que tener un nivel... ...adecuado para tres meses de importación, nosotros tenemos ese nivel, ahorita estamos en 3.800 millones de dólares... ...y eso tiene el nivel adecuado para eh, generar tres meses de importación, pero esto es si no exportásemos nada también... ...o sea, las exportaciones vienen a ser la fuente genuina para comprar las importaciones... Pero si por alguna x razón Bolivia dejase de importar, tenemos estos recursos para seguir importando. A eso se refiere esta cobertura. ¿no? no es que exportamos e importamos y no tenemos para las divisas necesarias para seguir importando. No, sino que en el supuesto caso hipotético, ¿no? que no exportásemos nada, obviamente las reservas servirían para cubrir la ausencia de estas exos para cubrir las importaciones. Tenemos una de las inflaciones más bajas de la región, pero no podemos negar también que los cambios climáticos han afectado no solamente a Bolivia, sino a gran parte de América del Sur y en muchas otras partes del mundo, donde ha afectado obviamente el calendario de siembra, el calendario de, el calendario de producción, y, obviamente, un tubérculo clave en la alimentación, como es la papa, también ha sufrido eh, estos, este efecto negativo. Sin embargo, nuestro ministro de Desarrollo eh, Rural y Tierras nos informa que eh, va a entrar nueva papa al mercado y eso también va a aliviar este aumento que ha tenido el, eh, el precio de la papa, ¿no? Eh, la segunda pregunta era sobre la compra directa del oro. Como hemos mostrado aquí, los bancos centrales gestionan las reservas internacionales. Las reservas internacionales son un activo. Está compuesto de divisas, pueden ser euros, dólares. Está otro que son los DEX, que es otra forma de expresar estos activos que son expresados en una en una unidad de cuenta del FMI, y está el oro. El precio del oro tiene aumentos, tiene caídas, y obviamente la gestión de un banco central es atenuar estos, estas, esta volatilidad. Por lo tanto, los bancos centrales tienen la posibilidad de hacer esta gestión. Algunos bancos centrales ni tienen oro, no lo tienen, porque probablemente les tal vez les puede causar un dolor de cabeza estar gestionando eso. Nosotros tenemos un, un importante stock de nuestras reservas en oro que no lo puede gestionar el Banco Central de ninguna manera. Y como hemos mostrado en las láminas, todos los bancos centrales de la región tienen esta posibilidad. Hemos mostrado también para el año 2021 y 2022 cómo gestionan los bancos centrales, comprando y vendiendo. Entonces queda totalmente... Eh, fuera de lugar, y es una aberración decir que eh, se hace una norma para eh, dilapidar los, los recursos de las reservas que están expresadas en oro. Se señala que es una medida temporal, bueno, el Banco Central verá el flujo de compra de oro, venta de oro que va a haber en el país. Bolivia produce y está exportando más de 2.500 millones de dólares en oro. ¿Por qué no de esa parte de esa producción poder comprar y tener destinado una cantidad de compra de oro para el Banco Central. Entonces no veo que sea algo fuera de lugar que un Banco Central pueda hacer esta gestión comprando y vendiendo oro en las condiciones que lo vea más favorable. Y eh, recalcamos, no estamos vendiendo las reservas, estamos haciendo una gestión, se está pretendiendo hacer una gestión como lo hacen los otros bancos centrales en términos de ver la mejor posición de las reservas internacionales para la economía boliviana. Gracias.